Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo desbloquear el iPhone 13. Primero, conectaremos nuestro iPhone 13 al ordenador a través del uso de un cable USB. Forma número 1. Desbloquear con For u Key. Primero, deberemos colocar nuestro dispositivo en modo recuperación. Para ello, presionaremos simultáneamente los botones de encendido y de subir volumen. Sabrás que te encuentras en modo recuperación cuando veas el icono de una laptop. Ahora abriremos en nuestro ordenador la aplicación For You Key. Y daremos clic en la opción desbloquear código de seguridad. Y luego haremos clic en iniciar. Esto hará que se inicie automáticamente la descarga del firmware correspondiente. Una vez finalizada la descarga, haremos clic en Iniciar y esperaremos a que se complete la barra de carga. Una vez completada la barra de carga, tu dispositivo se reiniciará automáticamente y al iniciar podrás utilizar todas sus funciones con total normalidad. De esta forma podrás colocar una nueva clave de seguridad. Forma número 2. Desbloquear con iTunes. Nuevamente colocaremos nuestro dispositivo en modo recuperación. Para ello, presionaremos simultáneamente el botón de subir volumen y el de encendido de nuestro teléfono hasta que aparezca el icono de la laptop. Ahora, con nuestro dispositivo conectado al ordenador a través del cable USB, procederemos a abrir la aplicación iTunes. Esta detectará automáticamente nuestro dispositivo. Ahora entraremos a las configuraciones del teléfono y haremos clic sobre la opción restaurar iPhone. Aceptaremos todas las condiciones y de ser necesario haremos la copia de seguridad. Ahora confirmaremos la restauración del iPhone y deberemos esperar a que se complete la barra de carga. Una vez completada la barra de carga, nuestro dispositivo se reiniciará automáticamente y podremos hacer las configuraciones básicas, incluyendo una nueva clave de seguridad. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es.